Chico, escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no maté a mi padre ese era tu padre en gel ser un dios trata de eso siempre termina así Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses... ...que ha habido hasta ahora. Tú no serás... ...como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas.